Pues la historia que vengo a contar es de eh, un instituto donde trabajo con un grupo de alumnos a los que se les tiene prohibido utilizar el móvil en el aula. Y bueno, nosotros trabajamos facilitando al grupo a través de eh, herramientas teatrales, el Teatro del Oprimido, el Teatro Foro, y queríamos introducir el Community Reporting, <risa> el eh, reportaje comunitario para uh, trabajar. Eh, con ellos sus, sus movidas, y lo propuse a los otros profesores y ya decían que, bueno, que no sabían, que igual no, porque tienen una orden en el instituto que es que no pueden utilizar el móvil en clase. Creía para mí era todavía más importante entonces utilizar el móvil de otra manera, utilizar el móvil como una tecnología empoderadora para poder contar cosas, no solo perder el tiempo en las redes sociales o lo que la escuela cree que hacen mal de alguna manera, como algo malo, sino como algo que se podría aprovechar. Se podría aprovechar para, para contar sus propias historias, para hacer de eso algo constructivo. Los profesores consultaron con la directora y la directora tajantemente decidió que no y nos tuvimos que olvidar un poco, porque tampoco nos apetecía pelear mucho y era el final del curso, nos tuvimos que, que olvidar de utilizar el community reporting, con los alumnos y las alumnas del instituto.